Jorge Pig. Era muy tonto, pequeño y redondo. Jorge Pig. Era pequeño, tonto y muy pequeño. Jorge Pig. Era pequeño, tonto y mucho más. ¡Oh! Había una vez un niño pequeño que se llamaba Jorge Pig. Era muy tonto y redondo, pero no tanto. Un día... Jorge creció y creció y creció y nadie más nunca lo vio. Fin.